Pues hoy me va a quedarme toda la mañana durmiendo, voy a dormir hasta las mil. Vale, pero como no decides tú… Estas es son absurdas, ¿verdad? Pues las personas con parálisis cerebral las encontramos en nuestro día a día. Yo necesito apoyos en mi día a día, pero yo decido si vivo en una residencia o en un piso. Es mi dirección, mis decisiones y yo decido cómo vivirla.